Hola, como todos sabéis, soy Samia Selina, autora de Descubriendo un nuevo mundo, Viviendo la Oscuridad, entre otras novelas. Hoy venimos a hablar de La Lucha, novela que habla del acoso escolar, una lucha de unos padres que no pueden ver a sus hijos sufrir, unos niños pequeños de 6 años que han sido golpeados, maltratados psicológicamente por alumnos, profesores y padres de otros niños. La lucha es una novela que da vida a una realidad. Cuenta la historia de muchos niños, aunque esté basada solo en unos pocos. La, histori la historia de que muchos padres se esconden detrás de un velo, que tienen miedo. ¿Por qué? Porque la justicia no puede hacer nada. Ellos simplemente están de brazos cruzados, esperando... Si el colegio no da un paso adelante, la justicia no podrá hacer nada, pero antes tenemos que darlo nosotros. La lucha es una denuncia pura y dura a esos centros que dejan que se acosen a los niños, a esos centros que ayudan al acoso escolar, a esos centros que acosan directamente a estos niños. En la, en la lucha... Hablaremos también de los policías que son maltratados psicológicamente por el mismo pueblo. Esos policías que te dicen, yo no puedo hacer nada, estoy atado de brazos y pies. No puedo hacer absolutamente nada si la dirección de ese centro no abre un expediente. ¿Qué pasa con esos centros que encubren esos actos? ¿Qué pasan con esos grupos directivos que o no se enteran o no se quieren enterar del maltrato que sufren los niños. Yo soy madre, tú eres madre, hijo, padre. Vamos a permitir que siga siendo un maltrato psicológico y físico a todos estos niños, que la educación siga machacándonos, que el gobierno siga sin ver lo que hacen los colegios. ¿Por qué? porque a sus hijos no les pasa. El pueblo también podemos luchar. La palabra escrita queda ahí, no hace falta inculpar a nadie, simplemente quitar el velo, demostrar que no estamos solos. Además la lucha se ha convertido en un libro solidario, un libro que ayudará a Alex a su tratamiento contra el estuche Weber, un síndrome que le crea parálisis en brazos y piernas un síndrome que le afecta al cerebro, al ojo, puede perder hasta la vida con esa enfermedad y es una enfermedad que no tiene cura, por no tener, no tiene ni tratamiento en España Gracias a Ediciones Ortiz, editorial con la cual sale la lucha, este niño podrá tener un tratamiento más adecuado ¿Nos ayudas?